¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyintora y aquí les traigo un nuevo sorteo para el canal, en el cual el premio será o un juego de Pokémon Sol o un juego de Pokémon Luna, el que más les guste. Este sorteo será a nivel mundial, no solo en España. El sorteo lo he catalogado como un sorteo de 5 estrellas. En la i de información arriba a la derecha dejaré el, el vídeo donde explico las bases de cada tipo de sorteo, que para eso me lo he currado. Son solo cuatro sencillos pasos, la verdad que no requieren mucho esfuerzo por tu parte y con ellos conseguirás llevarte a casa este fantástico juego de la séptima generación de Pokémon. ¡Participa ya! No me queda nada más que desearte muchísima suerte, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao a todos, adiós.